Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Como veis hoy el título pues es un, un tema bastante sugerente o varios temas que vamos a, a hablar dentro de, de todo el hilo del título, avances tecnológicos y sociológicos. Como veis en esta descripción vamos a hablar de esos avances tecnológicos y sociológicos dentro de de lo que viene siendo la tecnología bélica, la tecnología militar. No, no vamos a hablar de guerra ni mucho menos, sino de todos aquellos avances que eh, han sido propicios para eh, poderlos insertar en la vida civil, en la vida del día a día y que hoy en día lo estamos utilizando, curiosamente, y que muchos de, de estos avances, de estos descubrimientos de pues bueno, se han ido implantando de la vida civil a lo militar, ha seguido en la vida militar, se ha mejorado a la vida civil, se ha mejorado o viceversa, de la vida militar a lo civil o de lo civil a lo militar. Es un tema bastante, bastante interesante, yo creo que os va a gustar a todos. En primer lugar, saludar a todos los que estáis aquí en el chat, saludar a todos nuestros amiguetes, tenemos ahí haber dado oculta. También un saludo y bueno, a todos los moderadores y a todos los amigos que estáis llegando. En primer lugar, pues bueno, tenemos dos invitados y pues bueno, como somos de la vieja escuela, empezaremos a saludar a las damas. Y empezamos por Paloma. Hola Paloma, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rafa, Cristóbal y bueno, a todos los amigos que nos acompañan en el chat. Gracias Paloma, va a estar con nosotros, nos va a echar una manita. ...el tema de preguntas, no olvidéis que si queréis hacer preguntas en mayúsculas... ...y pues bueno, pregunta, dos puntos, y ahí pues preguntáis lo que os apetezca. Y tenemos con nosotros a Cristóbal Toro. Don Cristóbal, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por invitarme y bueno, yo creo que vamos a disfrutarlo. Eh, ¿Qué tal, Paloma? Un saludo para ti también y para todos los del chat y a la gente... Bueno, yo creo que es un tema interesante, como tú dices, y bueno, yo creo que vamos a tratar, tampoco vamos a volvernos locos aquí, porque hay tantas cosas que nos harían falta en muchos programas, pero eh, yo creo que unas pinceladas para darnos cuenta de que, vamos, digo yo, es una reflexión, eh, a, nada más empezar, de que aunque echemos la culpa a tantas guerras y a tantas cosas, eh, por medio de eso, por suerte, por desgracia, nos está haciendo las vidas más fáciles. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya sabéis que, eh, lo, como hemos empezado, pues bueno, hay tecnologías que se han usado, se han utilizado, del lado civil al militar o del militar al civil. Y, eh, pues bueno, te cedo un poco, si quieres, Cristóbal, luego vamos a ir charlando, vamos a ir añadiendo cositas de todas estas cosas, porque yo creo que son importantes que antes de entrar en directo pues hemos estado aquí comentando, pues mira esto, lo otro, tal, y bueno, como dice él, no vamos a sentar aquí una cátedra, eh, con, os vamos a volver locos con los datos, pero cosas que son más que nada curiosidades, porque son bastante eh, eh, son bastante mm, interesantes a la hora de decir, caramba, yo no sabía que esto proviene del mundo militar. Pues a ver, cuéntanos, Cristóbal, vamos a empezar. Está, por... está, está es tan curioso, bueno... Eh, mm. Tampoco voy a dar aquí una, una, una ponencia, ¿no? pero así para introducir, solamente eh, yo no sé cuántos de vosotros tenéis en casa un microondas para calentar vuestro café. Pues que sepáis que cada vez que le dais al botón para calentaros el café o calentaros el té o lo que queráis, estáis usando una, tec una tecnología sacada de un aparato militar que se usó en la Primera Guerra Mundial, una, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, eh, para eh, detectar aviones de alemanes que venían a, Alema a, a, a la isla de Inglaterra. O sea que eh, fue por casualidad, pero ahí está. Cada vez que enciendes, sobre todo aquí en España, en varias partes, cada vez que enciendes el, el, la luz de tu casa o estás ahora mismo cargando el teléfono, que sepas que esa energía sale de una energía muy destructiva, pero que en España, en Europa y en muchas partes del mundo se está usando, que es la, eh, la energía atómica. Entonces, estamos usando cosas que nos está haciendo la vida eh, fácil, pero que todo eso salió eh, de, de gente, científicos, para hacer la guerra, ¿no? O al menos les pagaban para eso, aunque ellos eran muy neutrales, esos científicos, pero lo usaban para eh, hacer, eh, hacer ganar guerras, ¿no? Por ejemplo, cada vez que abres el grifo de tu casa y, y ves el agua tan clarita que sale del grifo, y la ves tan, tan limpia e incluso hasta que huele casi a limpio y al lado de tu ciudad hay un río que está asqueroso y pasa muy asqueroso, que sepas que ese agua viene de ese río, pero está tratado. Está tratado con, con unos químicos que se usaban en la Primera Guerra Mundial para gasear a los enemigos, pero, pero hoy en día se está usando. Entonces, eh, para que veáis que hay muchísimas cosas, cosas incluso... Cuando te duele la cabeza, cuando tienes eh, una infección en tu cuerpo, vas al médico, te da antibióticos, que sepas que los antibióticos salieron de las guerras. Aquellos médicos, aquellos que trataban a los eh, combatientes, pues llegaron a entender ¿no? y a descubrir y, y, a, y a mejorar eh, la penicilina, etcétera, etcétera, y sacaron pues esos antibióticos que tú vas, si puedes, ir al, a la farmacia a comprarlos porque el médico te los receta. Y muchas cosas, Rafa. Yo no, es solamente una pincelada de cosas que hay. ¿no? En la antigüedad también, yo me imagino que tú, eh, sabiendo más del de, tema de historia, imagínate el, la cantidad de cosas que hicieron eh, pensadores para ganar guerras en la antigüedad. Sí, sí, sí. Estoy hablando sí. de los romanos, estoy hablando... Entonces... Hay muchas cosas. Hablando de la antigüedad, hay una curiosidad que yo a veces cuando eh, me junto con amiguetes y nos sentamos a comer, pregunto y se quedan un poco como ¿qué dice este hombre? Sí. Las conservas, enlatar la comida. Os voy a decir, cuando las guerras napoleónicas, ya sabéis que Napoleón pues, conquistó prácticamente toda Europa, eh, llegó hasta Moscú, llegó hasta Rusia, Napoleón lleva hasta Rusia. Pero claro, el problema que tenía Francia, Napoleón, en este caso el ejército imperial de Napoleón, era el abastecimiento de comida, porque se encontraban que cuando llegaban a ciertas localidades, estas, en estas localidades estaban los, los mismos lugareños, lo que hacían era quemarlo todo, quemaban el trigo, se llevaban a los animales, los que estaban un poco enfermos los sacrificaban y los quemaban, para que cuando llegasen las tropas napoleónicas, pues no encontrasen nada. Y eso era la táctica de la tierra quemada, que se, que se conoce. Pues bueno, Napoleón se, se vio estancado en un avance por este motivo. Entonces, a uno de, sus, de, sus, de su mano derecha le dijo, oye, mira, en Francia vamos a hacer un concurso de a ver cómo se pueden tratar los alimentos sin alterar su sabor excesivamente y... Eh, que nos sirva para poder abastecer a la tropa. Pues bueno, tenemos las conservas, las, eh, las mermeladas, las confituras, lo, todo lo que va enlatado, el atún, el, la sardina, la carne enlatada, todo lo que va enlatado origina de la Segunda Guerra Mundial. Yo le diría a la persona que me está llamando al móvil, que seguramente me estará viendo que no me llame, pero bueno, esto es como todo, a dar la vuelta al teléfono ya le... Teléfono contra la pared. Bueno, eh, luego otra, otra de, las, de las cosas curiosas que se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, y además esto fue por algo muy catastrófico, cuando los aviones alemanes se, se lanzaban a, a bombardear Londres o parte de Inglaterra hasta donde llegaban y les dejaban los británicos, cuando volvían aquellos aviones, muchos por el camino caían caían al mar porque sus motores se incendiaban y no sabían el por qué. Hasta que haciendo pruebas en bancos de pruebas, probaban estos motores y se dieron cuenta que no refrigeraban lo suficientemente bien el aceite de los motores y entonces tuvieron que idear un sistema para que el el aceite del motor no se calentara tanto y a la vez tuviese un poder de, eh, de, pues bueno, de lubricar mayor incluso que el que tenía, porque se gripaban los motores, estallaba el motor en el aire y caía. Pues bueno, estuvieron haciendo pruebas, pruebas, pruebas y es lo que hoy conocemos como eh, la, la grasa basada en grafito o el aceite basado en grafito. Este tipo de aceites son aceites que, o grasas, en este caso, dependiendo de la densidad es grasa o dependiendo de la densidad es aceite, ¿no? Pues bueno, este tipo de, de, de lubricantes están basados, la grasa, la grasa negra que todos conocemos, que vemos que la grasa está negra porque tiene su base en las moléculas de grafito. El grafito tiene un poder de deslizamiento muy grande, o sea, la fricción no le afecta y no aumenta la temperatura. Entonces estuvieron haciendo pruebas con un montón de materiales hasta que llegaron al grafito, además de una forma un poco casual. Llegaron al grafito y se dieron cuenta de que tenía un poder de absorción del calor mayor, es decir, que absorbía el calor y lo disipaba, y a su vez lubricaba mejor que cualquier otro tipo de aceite, otro tipo de grasa... La grasa basada en el molicote, por ejemplo, pues es una grasa que no, que no tiene las propiedades de la grasa del grafito. Pues bueno, se dieron cuenta de esto, en la Segunda Guerra Mundial, y gracias a este avance, incluso ya lo, lo utilizaron para todo, para barcos, para tanques, para aviones, para absolutamente todo. ¿Y esto de dónde se ha llevado? A la tecnología de la calle, al vehículo, al coche que tú tienes... ¿Eh? que cuando vemos, por ejemplo, las rótulas de un vehículo, eh, ciertas partes móviles de un vehículo, lo que hacen es que lo dejan anegado de este tipo de grasa de color negro, o bien en un tipo de aceite mineral. Hay otros que son sintéticos, ¿no? Pero estos aceites minerales, pues son los que eh, ayudan, ayudaron, ¿no? En este caso, a que se desarrollara parte de la Segunda Guerra Mundial. Así que, tenemos ahí dos cositas interesantes que son muy desconocidas. No se te oye, Cristóbal, estás silenciado. A ver, es, a ver. es la costumbre. Eh, que Quiero decir que, que no solamente eso, hay, hay muchísimas, muchísimas cosas. Fíjate, cosas tan sencillas como esas cosas que usan las mujeres y las personas mayores eh, para, su, para el, el mes, ¿no? Eso salió en la Primera Guerra Mundial. Se empezaron a usar una celulosa para tapar las heridas de los combatientes y vieron que se, podría, se podía estabilizar al, eh, al paciente sin tener la pérdida de sangre suficiente. O sea, esos son los, aquellos famosos apósitos que, que todos conocemos. Bueno, pues eso dio pie no solamente a los apósitos que conocemos ahora, a las famosas toalletas sanitarias, sino que dio pie también a las compresas, por ejemplo, y, y a muchos eh, productos que usan esa clase de absorción, ¿no? Ahora parece que está avanzando más, normal, pero eh, quiero decir que todo eso eh, apareció una cosa tan sencilla que se usa en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto hay, son cositas que dices, bueno, es que estamos usando un montón de cosas que, que, que sale de, de los eventos bélicos. Sí que tenemos que, lo que quieras, denunciarlo, no estar de acuerdo, pero el avance tecnológico, el avance industrial... Rafa, el avance industrial en la Segunda Guerra Mundial fue, vamos, espectacular. Se, se mejoraron las, el, el sistema de cadenas, de, o sea, de, de, de montaje en, en, en cadena. Se mejoraron. Eh, se mejoró la capacidad incluso de aleaciones. Eh, fue impresionante, ¿no? Entonces, Y la economía, aunque parezca que no, subió la economía. Porque fíjate tú... Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de... Estados Unidos y, y aliados, la cantidad eh, de, de productos militares que se hizo fueron las mujeres las que más trabajaron en ese aspecto, en, en, porque claro, la mayoría estaban todos en la, en la guerra, pero hubo un crecimiento, si no, fíjate cómo fue después de la Segunda Guerra Mundial el despunte del baby boom. No sé si recuerdas del baby boom, el baby boom fue desde aquí vamos a, a llenar la tierra de, de, de americanitos, ¿no? Y, y, y fue un crecimiento de bienestar eh, económico eh, y todo gracias a, a, la, a, la guerra, a la guerra, ¿no? Y empresas que empezaron en aquella época que siguen hoy en día. Empresas como esas famosas, yo no quiero hacer publicidad, pero ¿recordáis el Emanings? O los lacasitos, aquí en Zaragoza está la fábrica de Lacasitos, ¿no? Eso es un invento para la guerra, porque se les mandaba chocolate, se les mandaba a los soldados chocolate, se les mandaba cigarrillos, se les mandaba muchas cosas. Vieron que el chocolate se derretía, entonces inventaron cubrirlo de azúcar, una, con una capa especial de azúcar, entonces tú lo puedes llevar en la mano y eso los. Eh, pues bueno, pues. Es, es, era uno de los pagos que tenían a los soldados, ¿no? Para que estuviesen más contentos, más lo que sea, ¿no? Para, para decir, mira, aquí nos están dando tabaco gratis, chocolate, comida cuando pueden, etcétera, ¿no? Pero eso es un producto que hoy en día es súper famoso, pero es un producto que fue inventado para la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Es, es, algo, es algo curioso como no nos damos cuenta no nos damos cuenta ahora cuando vuelvas a hablar yo voy a mostrar aquí una, de las, una, una cosa que, que es del ejército, precisamente. Os voy a dar una sorpresa. Que estas cosas sí puedo enseñarlas. Eh, el, el tema de las aleaciones que acabas de decir, esto es muy curioso, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando inventaron el tanque, el tanque pues era algo muy vetusto, muy, muy pesado, muy grande, muy bestia, ¿no? muy exagerado. Llevaba unas cadenas y, y aquello pues era pues, muy excesivamente pesado. ¿Qué pasaba? Que cuando algún artillero disparaba al tanque, los tanques eran prácticamente pues casi que cuadrados, eran rectangulares, aquello era una mole de hierro. Cuando disparaban al tanque, el tanque caía. ¿Por qué? Pues porque era un objetivo muy fácil. Entonces la ingeniería, la ingeniería bélica, empezaron a comerse la cabeza. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que cuando un tanque, que es un objetivo fácil, un tanque, sobre todo en campo abierto, eh, sea alcanzado, sea alcanzado, no pase nada? O sea, esto que estoy diciendo es brutal. Pero bueno, empezaron a idear dos cosas. Una fue la, la, la, la aerodinámica del tanque. Y ahora os explicaré una cosa que esto es muy curioso. Y luego las aleaciones. La aleación del tanque... Al principio eran chapas de hierro, de hierro, pintadas, perforadas, remachadas y, y, y remachadas unas con otras y hacían pues unas placas y unos paneles. Entonces lo iban montando pues de una forma muy artesanal. ¿Qué pasaba? Que cuando un, una zona del tanque era alcanzada, claro, aquello era un problema porque el, el tanque... Perdía, pues se descuadraba por completo la estructura, eh, tenían que estar allí remachando, ya no quedaba aquello igual. O sea, era un poco, eh, por decirlo de alguna manera, un poco chapuza, ¿no? Todo lo que, la consecuencia. ¿Qué es lo que hicieron? Hoy en día, desde la Segunda Guerra Mundial, la barcaza de los tanques es de una sola pieza. Es de una sola pieza. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en unos moldes gigantescos por fundición, donde lo que hacen es un molde y vierten el hierro, que normalmente es, un, es una aleación, aleación de hierro, que absorbe impactos. Una vez que ya tenían esa aleación, el tanque pues, se, seguía más o menos siendo igual. Claro, en esa aleación lo que hicieron fue aligerar peso. Y en ese aligeramiento de peso luego empezaron a idear, bueno, pero si ahora tenemos un impacto, el tanque, bueno, es vulnerable. ¿Qué es lo que hicieron? Si os fijáis en los tanques, ya empezaron en la Segunda Guerra Mundial, que los tanques tienen una forma de, de cuña en la parte delantera. Pues bueno, eso es lo que hace, para que veáis un poco el tema, esto es mi teléfono móvil, ¿no? Bueno, si vemos este grosor, si vemos este grosor, pues es un grosor que tiene pues un par de centímetros, un centímetro y medio. ¿Y cómo lo idearon? lo dejaron así, con lo cual este grosor este grosor es mayor entonces el impacto lo que hace es disipar lo, resbala por aquí el impacto hasta tal punto que un tanque hoy en día hoy en día tiene que soportar un disparo frontal de un mismo tanque o sea, de un tanque de sus mismas características o sea, si tiene un un cañón de 80 milímetros tiene que soportar un disparo frontal, como mínimo, de un tanque de un cañón de 80 milímetros. Y esto fue una cosa muy, muy inteligente porque si ves los tanques modernos son muy aerodinámicos, están muy estirados. ¿Por qué? Porque lo que hacen es bajar el perfil y disipar el fuego enemigo. Es decir, si consiguieron un grosor, pues ahora... Al ponerlo prácticamente así, es que está casi horizontal un tanque con el ángulo necesario para que este grosor aumente, siendo el mismo, la misma, el mismo tanque, la misma chapa, ¿no? por decirlo así, pero aumentan el grosor y lo que hace es disipar el disparo. Con lo cual el tanque tiene que aguantar un disparo frontal exactamente de un tanque de sus características. ¿Esto cómo se ha llevado a la vida civil? Las aleaciones... ...de las barcazas... ...de lo que es el chasis de los automóviles... ...antiguamente... ...que Cristóbal y yo ya tenemos una edad... ¿eh? ...tenemos que acordarnos... De, ...de aquellos 1430 de la SEA... ...tú te acuerdas del 127... Sí, sí. ...aquellos eran coches... Era, ...no eran muy grandes... ...pero eran mmm, coches que iban soldados... ...remachados... ...iban ahí pues montados... ...hoy en día los coches van, son modulares... ...es decir lo que es la barcaza, lo que es el chasis, y luego lo que es el, el habitáculo, en muchas marcas van separados, por si tú tienes un accidente, lo que se va a estropear es la barcaza, el chasis del vehículo, pero lo que queda dentro es prácticamente basculante y no sufre absolutamente nadie de los que van dentro. Y esto, pues, la aleación de la barcaza se es... Muy parecida la de los tanques, muy parecida, aunque hoy en día ya se hacen de eh, incluso de, de unas aleaciones más livianas, como fibra de carbono, eh, de aleaciones con, con eh, ya lo diré, aluminio y titanio, pero son de una pieza, muchas, muchas son de una pieza, aunque luego vemos cómo las fábricas van montando partes, pero no son partes estructurales importantes. ¿Por qué? Porque todo está hecho de una misma pieza. Y se sabe que la tensión que tiene el coche, lo que son las tensiones de la, de, de la aleación, todas están uniformes. Mientras que antiguamente pues, eran chapa, remachado, tornillo, aquí pego, aquí sueldo. Y eso hacía que los vehículos fuesen un poquito más pesados. Adelante, Adelante, ah, ah, vale, bien. No sé, no sé si quería hablar, Paloma, pero vamos. ¿Quieres hablar, Paloma? Yo, si queréis, tengo preguntas ya para vosotros. Ah. Que, si queréis, si Las la dejamos un poquito más tarde. Como queráis. ¿Alguna cosita más? las vale. preguntas. Bien, bien. No, como veía, bueno, ya sabéis, esto interno aquí empieza a salir <risa> palabras detrás y no sabía qué querías decir. Bueno, eh, deciros también eh, que, aparte de eso, fijaros donde en la plataforma que estamos ahora no estoy hablando de youtube estoy hablando de la tecnología que se usa ahora mismo para conectarnos esta esa tecnología es militar quieras o no quieras esta tecnología es militar internet fue inventado para el sistema de comunicación interna y se ha estado usando durante mucho tiempo en, en, no es el internet que, que usamos ahora no pero porque ha avanzado mucho pero es el, el precursor del Internet que tenemos ahora. Eh, por ejemplo, ¿cuántos tenéis en el teléfono móvil un, un sistema GPS? Sistema GPS o GPS, ese es un sistema militar, puro y duro. Y, y, y lo militar irá por delante y luego pasará a la vida civil. Y nosotros parece que estamos viviendo eh, el, lo, lo máximo de la tecnología... Y antes tú, Rafa, me estabas comentando algo que, que va, a, esta, va a hacer el, el, el, el ejército español, que me imagino que lo tendrán otros ejércitos, con ese sistema famoso GPS, que no, no voy a hablar de eso, pero eso, eso sabes decirlo tú mejor que yo, pero eso es impresionante, o sea, quiero decir, va por delante, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos hay un, un, una, una, un, una, un departamento que es el DARPA, el DARPA... Es, el, es el, eh, el departamento que está inventando todo lo avanzado. Hablábamos fuera de, de aquí del directo antes de esos soldados que van, y ya en algunos ejércitos lo tiene, que tienen ya un, montados un, eh, un exoesqueleto. Que los hacen más fuerte, pueden llevar más peso, pueden levantar obstáculos, etcétera ¿No? Eso ya se está poniendo en la vida civil. Personas con poca movilidad, incluso personas que no pueden andar, ya se están, eh, están haciendo pruebas para implantarles esos, esos esqueletos para que puedan moverse, ¿no? quiero decir, parece ciencia ficción, pero es que ya está aquí. Y cosas cotidianas, ya hemos hablado antes del, del, de, la, de las compresas, hemos hablado de los lacasitos o de las M&A's, hemos hablado de muchas cosas, pero también podemos hablar también podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas de emergencia, sobre todo en el tema médico. En el tema médico, desde las guerras de los romanos, que empezaron a inventar, se dice que inventaron el torniquete, todo lo que era cardiovascular en las guerras, fueron los que inventaron pues, el, el sistema de torniquete, hasta ahora, todos los avances que está habiendo. El, el, los, las, eh, todas las medicinas eh, anticoagulantes... Esas son inventadas eh, de, de médicos eh, militares. Antídotos que hay para las guerras, eso no sé si, lo, si me imagino que lo sabrás. En España hay un banco, en España hay un banco de la farmacéutica militar que tiene todos los antídotos de todas las, eh, cualquier, el sarin el, el, bueno, todos. Entonces... Eso es un avance, quiero decir, un avance para la, para, aparte para la protección, pues para la salud del, del ser humano, ¿no? Todas las técnicas de, de evacuación, todas esas técnicas de evacuación, una de las primeras, fijaros, eh, no sé si conocéis a, a, a Marie Curie. Marie Curie, primera guerra mundial, ¿no? Famosa por el tema de los rayos X, en la Primera Guerra Mundial inventó los rayos X más pequeños para meterlos en camiones para hacer las pruebas a los soldados que estaban pues, heridos pues, para tratar sus heridas. El tema de, de hospitales eh, de, cam de campaña, los hospitales de campaña, la Cruz Roja, la Cruz Roja salió de la Primera Guerra Mundial, todo el sistema de ayuda, de, de salvamento, etcétera. Quiero decir que son cosas que no nos damos cuenta, Rafa, no nos damos cuenta que han sido avances tecnológicos eh, para la no solamente para hacer la guerra, sino que ha servido para que tú, para que yo, no, no, no cojamos un tifus, no cojamos eh, ciertas enfermedades, que podamos tener antibióticos. Eh, y bueno, yo creo que eso hay que mirarlo de esa manera. Eso no significa que tenga que haber guerra siempre, ¿no? que se puede Yo creo que se puede, se puede buscar esa tecnología, pero sí, la primera, la segunda guerra mundial, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, por eso en el siglo XX... ...ha habido un, un despegue de tecnología, un despegue impresionante de tecnología en muchos aspectos. Y yo no quiero decir gracias a la guerra, ¿no? Pero sí hay que poner eh, las cartas sobre la mesa, ¿no? Eh, estas cosas han salido y este bienestar eh, de salud, por ejemplo, ¿no? Y de tantas cosas que conocemos, incluso lo que he dicho ahora sobre el Internet, el mi propio Internet, es gracias... A, pues, a los enfrentamientos bélicos. Es que hay que decirlo así. Yo no sé si... Hay sistemas que se implantan, lo del GPS que has dicho tú, esto fue en el Acuerdo Internacional de Chicago en el año 1942 cuando eh, se empieza a eh, poner unas normas aéreas, esto es otra cosa, las normativas aéreas de los aviones, que ahora todos los aviones van con GPS, todos, pero con GPS, eh, salvo, salvo los aviones rusos, esto también es verdad, salvo los aviones rusos, el resto del mundo funciona con el GPS de posicionamiento global estadounidense, ¿vale? Son un grupo de 18 satélites, son 18 satélites que te marcan la posición de dónde estás, ¿vale? Y esto no falla, o sea, la única variación que puede haber es porque las ondas entren en la atmósfera y, y hagan un poco de, refle de refracción, o, pero que es prácticamente eh, eh, como un reloj atómico, ¿no? lo que es el posicionamiento global. ¿no? Pues en el año mil, 1942, la OACI fue la, la empresa que empezó, la empresa no el organismo, que empezó a poner normas, en el acuerdo de Chicago, a poner normas sobre... Eh, la aviación civil. Porque había un problema. La aviación civil y la aviación militar. Bueno, eso que viene por ahí, que es? es militar, es civil, eso que es? Ante la duda, ¡pom-pom-pom! fuera, uy, que no, no es militar, que es civil, ¿No? Entonces, se tuve, claro, se tuvieron que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, a partir del año 1942, la OACI es un organismo internacional. ¿Qué lo que hace? Pues es regular todo el tema de las leyes aéreas a nivel mundial. Todas las empresas del mundo, todas, se rigen por esa empresa, por esa organización, perdón, empresa, organización. ¿Qué es lo que pasa? Que eso sale del ámbito militar. Porque claro, tenían que, bueno, yo veo un avión, porque los aviones antiguamente no era como ahora, eran todos de hélice, ...y tú escuchabas una hélice y era un avión, pero ¿qué avión es? ¿Un avión amigo? ¿Es enemigo? ¿Es una aerolínea? ¿Esto qué es? Entonces le empezaron a marcar unas rutas y todo esto sale de, eh, de esa, es, esa inteligencia un poquito militar, por decirlo de aquella manera... ...para poder marcar unas rutas aéreas para que los aviones no se salgan de esas rutas aéreas y el que está en tierra, que es militar... Sabe que ese avión va por una ruta aérea, va realizando unos puntos de control que se llama, va pasando por muchas ciudades, las ciudades hoy en día son puntos de control para los aviones, entonces van pasando por unos, unos puntos de control y esas son las rutas aéreas. Se implanta el GPS porque antiguamente la cartografía era de ámbito militar, ya lo vemos cuando los descubridores y mucho antes que eran los reyes o los nobles que pedían a los marinos, a los cartógrafos sobre todo, pues que elaboraran un mapa sobre un golfo, una bahía, etc. ¿no? Y luego de ahí se iban cogiendo fragmentos de muchos mapas para elaborar un gran mapa, pues a gran escala. Pues esto sale de las contiendas militares. Porque claro, imagínate, yo qué sé, la batalla de... Lo que fuese el de panto, ¿no? Los barcos, ¿dónde vamos? Por pues mi puñetera, idea, tú tira para allá. No, hombre, tenían que llevar una cartografía para poder llegar al destino, ¿no? De decir, pues bueno, nos guiamos por el sol, la luna, las estrellas, eh, pitos, flautas, pero también tenemos una guía visual que es la cartografía. Si en el mapa pone que ahí tiene que haber una península, pues eso es una península. Ahí tiene que haber una isla, pues eso es una isla. Con lo cual, como se suele decir, Antonio, va vamos bien. <ríe> Los GPS de la época. Hablando del tema bélico, de lo que es el almacenamiento, antes cuando he dicho lo de Napoleón, ahora os voy a enseñar una cosa, eh, creo que esto va a ser primicia mundial, ¿eh? Eh, el, el tema es que tenían problemas logísticos. Si querían beber leche, pues en la Edad Media se llevaban a la vaca. ¿Por qué? Pues porque no podían almacenar leche. Que querían eh, cualquier tipo de alimento fresco, pues tenían prácticamente que llevarse los ejércitos de, eh, el, el, hasta el siglo XIX prácticamente, pues iba el ejército y todo el abastecimiento iba detrás. O sea, se, se habla incluso en algunas crónicas de los tercios de, los tercios de Flandes que armaban más revuelo la, todo lo que venía con el ejército que el propio ejército. O sea, el ejército era los que plantaban batalla, pero detrás venía, pues, de todo. Venían hasta familias. Venían familias con su gente. Entonces, para eh, quitar esto, porque esto era un verdadero problema, pues lo que hacen es el, el racionamiento de combate. El racionamiento de combate es esto. Esto es un racionamiento de combate. No voy a enseñar mucho lo que pone aquí, pero bueno, aquí pone Fuerzas Armadas, Ejército Español, y vamos a abrirlo aquí para que veáis cómo hoy día en el Ejército comen los soldados, porque el problema que tenían los soldados en el frente era que cuando se acababa la batalla o tenían que estar atrincherados, era comer. Y claro, si se comían a una vaca, pues ya no tenían más vaca, ni tenían leche, ni tenían vaca, ni tenían nada. Pues vamos a abrir esto, aquí en directo muy rápido. Vamos. Recuerdo lo de Mili, tío. Ha pues igual, ¿eh? Sí, sí, igual, que igual. igual, ¿no? Sí no que vale, sea, vale. Vale. Bueno, si os fijáis, esto lleva una caja. ¿Vale? Aquí veis, esto lo acabo de desprecintar ahora mismo, ¿eh? O sea, esto viene directamente... Caramba, se me ha caído. Del ejército. Si veis, aquí es una caja y aquí vienen unas instrucciones de todo lo que hay aquí dentro. Además, eh, viene pues una en todos los idiomas porque en muchas ocasiones estas cajas se le dan a gente necesitada en lugares donde hay conflictos. ¿Vale? Pues bueno, aquí es un. Es, tienen, van por números, caja 1, caja 2, menú 1, menú 2, pues bueno, esto es un poco Fuerzas Armadas del Ejército Español. Y bueno, y ¿qué nos encontramos aquí dentro? Fijaos la cajita, ¿eh? ¿Cuántas cajitas puedes almacenar tú? Pues dos o tres cajitas puedes llevar a la espalda tranquilamente, esto no pesa, ¿eh? esto no pesa absolutamente nada. Pues bueno, lo primero que nos viene aquí son una, eh, un sobre de sopa de pollo, para hacer sopa. ¿Vale? Voy a ir rápido. Estos son pastillas de fuego, para calentar fuego. Aquí viene rápidamente esto es... Estos son vitaminas, ¿vale? Que es como bebida isotónica, como el, estas marcas de, de bebidas isotónicas, lo echas al agua y ya está. ¿Vale? Para recuperar minerales. Isotónico también, exactamente igual. Tenemos aquí polvo isotónico, muy importante en la deshidratación de un soldado ¿vale? tenemos aquí polvo isotónico para un ejército ¿Sí? Sí. tenemos aquí eh, crema dental para lavarte los dientes ¿eh? tenemos crema de manzana mermelada ¿eh? crema de manzana tenemos aquí cerillas fósforos ¿eh? Más cosas, Rafa. Tenemos aquí... Esto es... que pone aquí? Desinfectante instantáneo para manos, para lavarte las manos. Por si tienes que intervenir a un compañero que eh, tiene una herida o algo, te lavas las manos con eso y automáticamente te lo desinfectas. Tenemos aquí una lata. Judías con tomate. Ricas. Bueno, este tiene un golpecillo, pero bueno. Judías con tomate. Tenemos... Una lata de caballa en aceite vegetal. Estáis viendo lo que lleva un combatiente. Eh? Luego aquí tenemos, esto es un chicle, goma de mascar, un chicle, ¿vale? Muy importante. Y luego aquí tenemos dos pastillas que son potabilizadoras, lo que tú has dicho. Cloro. Es cloro. Es cloro. Tú esto lo dejas de toda la noche en... en... En una botella de, aquí te indica los litros, ¿vale? Normalmente es para una cal de implora. Lo dejas dentro, tú coges agua de cualquier sitio, da igual. Le pones esto y te la puedes beber en unas horas para la deshidratación. Luego, pues bueno, tenemos aquí toallitas. Esto puede ser pues para limpiarte la cara o de higiene personal, ¿vale? Y luego te, aquí, esto te tienes que acordar tú, no sé si te acordarás. Esto es una plancha. Sí, eso es el, el hornillo Esto es un hornillo. Esto el tú hornillo. lo doblas por los pliegues que hay aquí. Utilizas sí, las pastillas, pastillas. de fuego, le metes cuatro cositas. Y estas judías con tomate... Las abres, ah, te las calientas ahí mismo. Claro, y además se, fácil. O sea, sí, se sí. abre fácil. Se abre fácil. La abres un poquito, lo calientas para que no explote. <risa> hay alguno que la ha calentado, con esto cerra y la explota en la boca... <risa> Y calientan y, mucho esas pastillas además ¿eh? Boa, Que si sí calientan Pues mira, claro acabáis, no. acabáis de ver en directo cómo un soldado En esta cajita lleva todo esto Esto cómo se transforma la vida civil Todos los bricks Todo lo que va en caja eh, Todo lo que va en empaquetado Se utiliza en la vida civil Para el transporte No porque quede muy bonito en una estantería lo pongamos en una estantería y queda bonito, sino para el almacenaje y transporte, que era el primer problema que tenían los ejércitos. El almacenaje antiguamente que hacían, venga, llenamos aquí eh, naves de trigo y luego tenían que llenar un saco y cargarlo con sacos a los burros y los burros cuando llegaban al frente el burro se había muerto, se lo habían comido. No, ahora no hay forma, no hay pérdida. Cargas un camión con esto... A, a dos o tres cajitas por soldado, venga, para ti, para ti, para ti, venga y tira. Y esto es como se utiliza hoy en día, acabáis de ver, un, eh, pues bueno, una caja del combatiente. Esto es lo que lleva un combatiente. Y os diré una anécdota. En lugares, en lugares eh, remotos, cuando los españoles salen de misión, los primeros que intercambian esto con los españoles son los norteamericanos, porque llevan barrita liofilizada de no sé qué. Barrita, cuando tú a un estadounidense le enseñas esta lata. A judías con tomate. A judías con tomate. ¿eh? Aquí no hay tutita. Sí, sí, sí, sí. No, no, es muy interesante. Es que son cosas tan sencillas, son tan, tan normales que no nos damos cuenta de que salen de allí, ¿no? Las guerras eh, trajeron también mucho la, la iniciativa ¿no? y la inventiva de, de, de, de facilitar las cosas, ¿no? Es muy, muy curioso, muy curioso. Sí que me acuerdo de esa cajita, sí. He gastado... <risa> bueno, gasté. Los que habéis hecho la milio, os tenéis que acordar. Pero bueno, sí. Paloma, sí, Aunque sí. no teníamos isotónicos, ¿eh? Ahí bebíamos de donde los isotónicos, esos no teníamos. Ah, no, sí no, que teníamos no. las pastillas de cloro, teníamos el hornillo y las, y las comidas, y no teníamos pasta de dientes, no, esas cositas son más, más, más modernitas, ¿eh? Sí, Ahora de cuidan de mejor a los soldados. He abierto, sí, de hecho he abierto un paquete, tengo más, tengo más, pero he abierto un paquete en el que es el desayuno, ya llevas tu cepillo de dientes desechable, pero... hay, hay gente que lo vuelve a reutilizar, ¿no? Pero tienes, y sobre todo de temas de aseo personal y isotónicas potabilizadoras, porque el, el, el, el enemigo del combatiente es el agua, mm. ...los cólicos que te pueden dar por beber agua que no sí, es de, agua. de la... ...bueno, pues tú estás por ahí y no te dicen... ...oye, mira, espera, que vamos aquí, hay un bar que te van a dar una botella de agua, no... ...o sea, ahí eh, viene a ser, pues eso, el problema del combatiente es tener... ...problema de cólicos de, de, con el tema del agua, el tema de... ...el tema de la, de la hidratación y el tema de la higiene, la higiene es súper importante... Por eso vienen que si toallitas de manos, que si toallitas de no sé qué, porque tú todo lo que, una herida que tú puedas tocar con tus manos, debes primero lavártelas, desinfectarlas y intervenir o ayudar a la persona que haya podido ser alcanzada por algún... Por lo ejemplo. que me ha parecido curioso ha sido lo del chicle. Sí, el chicle... Era para, para la tensión, ¿no? Para eh, sacar la tensión, ¿no? Mientras estás a lo mejor en una solo para eso, para quitar el hambre. Y para quitar el hambre también, fíjate. El hambre y el estrés. El si estrés. Tú estás en un lugar donde estás con estrés, mientras tú estás masticando, tenemos un. Es algo innato en el ser humano que, por acto reflejo, en el momento que tú masticas, se te va el sueño. Es algo. Sí, sí, es no, pero se lo tienen todo inventado, Rafa. Tienen <risa> se, todo lo inventado. lo y tienen ojo, todo inventado. Oye. Y ojo, o sea, que esto es del ejército español. No quiero, no quiero ni saber ya. No sé en Estados Unidos lo que tendrán, ¿no? Sí. Pero es una forma de quitar el sueño, aumentar la, el, lo que es, ¿cómo te diría yo? La alerta. La alerta. A su vez, no tienes hambre, porque el chicle lo que hace en realidad es quitar el hambre. Y imagínate que vas por ahí con, me muero de hambre, ¿no? Y dices, oye, aquí hay 200 tíos que no tienen hambre solo tienes hambre tú. Toma un chicle y te dan un chicle y se te va. Porque generas unos jugos en la boca y sí, sí. lo que estás haciendo es engañar un poco también al estómago, ¿no? Entonces, esto está muy, no, muy pensado. Muy pensado, ¿no? muy pensado. A ver, Paloma, cuéntanos qué tenemos por ahí, qué te tenemos aquí esperando. ¿Qué te parece todo lo que te estamos contando? Yo, yo que estoy alucinando. Estoy alucinando con lo que estáis contando, porque además yo de estos temas es que no conozco nada. Y la verdad es que me está resultando muy interesante. Y a los amigos también, porque desde ya muy temprano han empezado a hacer preguntas. Veréis, tenemos a Pablo Fabián que pregunta, ¿qué opináis del robot Sofía? Sí, bueno, eso es una inteligencia artificial que está, bueno, sabéis que, que hay una, una nueva tecnología que es la de intentar que, eh, pues, tener una verdadera inteligencia artificial, pero ten, querían darle una, un aspecto de humanoide, ¿no? Eh, eh, el, el, el Sofía no es el primero, hay muchos más. Lo que pasa es que es el más avanzado hasta ahora, pero sigue teniendo sus historias, ¿no? Eh, yo no sé, el otro día estuve escuchando yo un, un programa en el que se hablaba de la, de en qué momento la tecnología eh, de, de inteligencia artificial llegará a tener alma. Ya entramos en temas de sin filosofía. Bueno, no sé si llegará a eso, ¿no? A esa conciencia de la vida, ¿no? pero estamos haciendo avances, bueno, nosotros no, digo, estamos no, los que saben, están haciendo avances muy importantes sobre esto, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que yo sé sobre ese, ese, no sé más, tampoco le he dado mucho seguimiento. ¿no? Además, en relación a esto de la inteligencia artificial, Paloma, hay una serie en una plataforma que se llama West World, si no lo recuerdo mal, y que esto eh, son, pues bueno, no quiero destripar ni hacer eh, spoiler del tema, pero son unos robots que piensan y creen que tienen alma. vale, Lo dejo ahí. Eso está siendo elemento de debate para muchas plataformas, incluso de misterio y de filosofía y todo esto, y es a raíz de esta serie. Y ojo, lo que te rondaré morena, las series, porque salió la serie de V y ahora todos son reptilianos. Ahora sale esta serie a saber lo que seremos nosotros y si somos eh, biónicos, mecánicos y que tenemos mente pero vivimos en una matrix de pan de azúcar. No tengo ni idea, pero to todo viene a raíz de eso. Avatar 2045, este proyecto del ruso eh, que ha juntado a más de 30 científicos de hace años eh, con tres fases en la que quieren llegar a, a que tu, tu ser, tu mente se traspase, o sea, es meterlo en un avatar, ya salieron películas, pero esto es verdad, quiero decir, ahí se está trabajando en esto. Eh, eh, eh, las primeras fases son eh, conectar tu mente con tecnología, ya se, ya se usa, ya hay interfaz me de memoria con sistemas eh, informáticos, eso ya lo hay, se están haciendo pruebas en universidades que tú con la propia mente, con, con un casco y claro, con unas historias, ya puedes manejar tú el ordenador, mover una silla de ruedas. El, de, el que está en la silla ruedas ya no necesita ni el brazo, ya puedes estar tetraplégico, parapléjico lo que sea, no necesitas manos ni, solamente pensando y ya, y ya hay pruebas, hay, hay documentales que ha eh, eh, salido eh, y que se ve a, a los científicos probándolo y, y oye, cuesta porque tienes que ayudar a, a, a aprender a tu cerebro pero son fases de Avatar 2045 que es un proyecto mirarlo, buscarlo, ya veréis que es impresionante es que tu conciencia, o sea, es como que tu alma la meten en un ordenador y vivas para siempre. Es la eternidad del ser humano. Eso es lo que piensan ellos. Pero ahí están metidos no solamente científicos locos, que digo yo, científicos locos, sino gente muy conocida, eh, eh, eh, psicólogos, psiquiatras, o sea, científicos de alto rango, pues que está pagando un empresario ruso, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el, pro, el proyecto. Y que está ahí, pon pon, y, y, y ya te digo, en el año 2045 quieren llegar a eso. Ya se están haciendo avances. Ya eh, hay partes del Avatar 2045 que se han cumplido. El, el siguiente, no sé, y eso es un, es un debate muy ético, ¿eh? Ojo, ¿eh? Decir que tu alma, ¿no? Pasarla a un, a un ordenador, ¿cómo es eso? Tú has dicho una cosa, eso se llama el transhumanismo, ¿no? Empezamos a tener brazos y biónicos y no sé qué, y llegaremos a, a poder pasar nuestra mente a un ordenador a otro lado y poder, yo qué sé, viajar por el universo a través de esa yo qué sé, cosas, ¿no? Que, que ellos... Pero que ya se piensa, ¿no? Ya se está haciendo, ya se está trabajando en eso. ¿no? Meter, meter a tu persona y tu alma en un pendrive. Eso, tiene eh, que... eso, eso es, es ética, no sé, que eso es como... No lo sé. No, sé. no sé qué decirte. Oh, es algo que yo no tengo palabras, ¿no? Pero que se está trabajando en eso. Es muy curioso. ¿Qué más, Paloma? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues os cuento. Tenemos otra pregunta de Andreu Ferran. Y él dice, eh, Tesla dijo que la explosión de Tunguska fue por su rayo de la muerte. ¿Sabéis algo sobre esto o es pura Yo no sé. Yo leyenda. Creo que eso fue por otro tipo de... Por otro tipo de historia, creo yo, no lo sé, no estaba yo tampoco por allí. Oye, ¿qué hace? Mira, voy a Tunguska, no estaba por allí, con lo cual no lo sé, pero que fuese del rayo mortal del dragón de la muerte de Bruce Lee, no lo sé, no tengo ni idea. Y yo creo que eso más bien res respondió a otro tema mucho más complejo que lo que realmente hizo, hizo Tesla, que Tesla está el mito la leyenda y el Tesla de verdad, ¿eh? el Tesla de verdad es, es otro, otro que la gente está aquí mitificando mucho, pero hay cosas y avances que hizo Tesla que no lo menciona nadie, nadie porque, porque no interesa, como no da para la conspiración pues no lo menciona, pero Tesla fue una persona con grandes avances y que toda su, eh, toda su, todo su conocimiento, todos sus archivos y todo, esto sí que es verdad, se lo quedó el gobierno de los Estados Unidos y hasta la fecha no se sabe nada. Y esto da pie a la conspiración, da pie a que, bueno, ¿y qué tendrá? Y claro, lo que el día que se destape, más de un conspiracionista o conspiranoico se desinflará, porque se dará cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con rayos mortales ni cosas de esas. En fin... <coughs> Pues os sigo, os sigo diciendo. Eh, tenemos un compañero Joaco713 que ha hecho varias preguntas sobre el grafeno. Eh, pregunta que si se sabe eh, que el grafeno, que si España es el mayor productor. También pregunta si va a ser el material del futuro y si se va a usar en la informática o ya se está usando. Sí, te, yo te puedo decir que el grafeno eh, ya se está implementando en varios... Ya hay, ya hay modelos de teléfonos móviles que se está usando. Es súper conductor, súper eh, flexible, eh, lo puedes poner en cualquier sitio, pero claro, eh, se está trabajando sobre eso. Quiero decir, todavía no hay nada. Yo no sé, yo no soy científico, yo sé lo que dicen las noticias científicas del grafeno. Sé que, sé que, sé que se ha avanzado y que ya hay... Eh, en el tema celular, o sea, en el tema de los teléfonos eh, móviles en el celular, ya hay algunas, eh, eh, algunas compañías que ya han hecho sus prototipos con grafeno eso no quiere decir que vayan a salir que ya sabéis que esto uf, no se sabe, ¿no? y que si es el, el, el producto del futuro, eh, como todo quiero decir, el grafeno es algo que se ha, se ha descubierto que está asombrando, que eh, que hay mucha, eh, mucha expectación, que se pueden hacer muchas cosas. Esto es como el petróleo que puedes hacer desde un chicle a, a mover un, un tanque, ¿no? Pues eh, el grafeno hará lo mismo, ¿no? El tema es que es más superconductor, que puede, para baterías es mucho mejor. Bueno, hay muchas probabilidades, ¿no? Incluso en el tema de la, de la medicina también se, se puede usar, ¿no? Pero no sé nada más. Y que si es de España es... Lo que decía que si España lo. No sé si has dicho que si España lo había. Si es el mayor productor. No tengo ni idea. Yo no sé, Rafa. Yo... No, no lo sé. No lo sé. No sé si somos el mayor productor de grafeno. No tengo ni idea. Esa es cuestión de dinero, como todo. ¿Se ha descubierto? Sí, es factible. Tienen que verlo. ¿Es económico? Tienen que verlo. ¿Se puede utilizar para altas y grandes fabricaciones de muchas tiradas de lo que sea? hay que verlo. Entonces eso, como está en desarrollo, hay tantas cosas en desarrollo y en muchísimas universidades y en muchas empresas que lo están empezando a implantar que luego quien realmente lo utilice, pues oye, esto tiene una utilidad, ¿no? Y le dan el serrín, no tiene utilidad, pues sí, tiene mucha utilidad el serrín, fíjate. Y no vale para nada, por eso ya no venden serrín en ningún sitio, ¿no? Y esas cosas. Cuéntame, Paloma, ¿qué más tenemos? Pues os sigo. Hay otra pregunta también relacionada con el grafeno de José Aibar. Eh, nos pregunta si está en estudio el uso de baterías de grafeno que sobre el papel serían mucho más duraderas. Es lo que he dicho yo antes, que también es un proyecto para, para baterías. Es que eh, lo que hay es lo que sabe el que ha hecho la pregunta, porque casi se ha respondido él. ¿eh? Es la pregunta-respuesta, ¿no? Ya, casi, ya sabe más él que yo. Exactamente. Pues os sigo. Gabriel Celeste pregunta que España si es el tercer país del mundo en fabricación y venta de armas. En armamento ligero, sí. Sí, sí. sí. sí. En armamento ligero, pistolas, munición, ¿no? Creo que también. En, en, en, en bajo calibre me parece que es, ¿no? Eh... Bajo calibre. Sí, en bajo calibre sí. Somos el, el tercero y a veces el segundo, depende de cómo haya ido ese año. Pero sí, somos grandes productores de armamento... Y nadie dice nada. O sea, todo el mundo, América, Estados Unidos, Rusia, China. Y dice, pero pues si fabricamos nosotros, que somos aquí, cuatro gatos en España, fabricamos más que todos ellos en diez años. Cuidado. En, en Extremadura está la fábrica que fabrica los paracaídas para Estados Unidos, para el ejército de Estados Unidos, ¿lo sabías? No. Pues, en, en el, ya te diré cuál es, pues es un, el mayor productor de paracaídas o sea, para el ejército de Estados Unidos en, en Extremadura. Y, y, y no solamente eso, en armas pequeñas, también en buques. Creo que en buques también eh, nos están pidiendo todos los países, nos están pidiendo buques. ¿no? Tenemos una, una larga tradición marinera, es. ingeniería marítima, y hay muchos países muchos países que eh, le piden eh, buques, fragatas y no sé qué a, a España, y, y hay empresas, en Cádiz, en diferentes astilleros, donde se fabrican estos buques de guerra y lo único que implementa ese país al que se le vende ese, ese barco, pues son los sistemas de radar, los sistemas de lo que viene siendo pues, de defensa ¿no? de, de, de ese barco, ¿no? los radares, el, la informática, todas esas cosas se la monta ese país o bien lo compran a otro país o bien también se lo puede montar a España. Pero normalmente cada, cada país... Uh, eh, compra el barco y hay ciertas cosas de tecnología que se las montan ellos mismos para ellos guardar, y lo veo lógico guardar el secreto de su armamento aunque tú le hayas vendido y sea pues una fragata pues que haya otra exactamente igual en el ejército en el ejército español, pero sí ¿qué más? Al, eh, Paloma Pues eh, ya veo la última pregunta que a mí me ha dejado sinceramente Blanca que la hace Jesús SC y pregunta ¿Qué opináis sobre la nueva religión que adora a un dios de lata? Yo he alucinado. un dios de lata? Un dios de lata. Pues que me da en la patata. Yo conozco a gente que adora el dios de la lata de cerveza. Pero el de, sí, de la lata. Yo es que esto. Bueno, si lo dices, o, la o que lo visto en algún lado, pero. O gente que son dioses dando la lata. <risa> No, no, yo no he escuchado nada de eso, aunque como está el mundo, cualquiera adora una zapatilla, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que da igual, o sea... Si es que... Es la, está la religión del espagueti volador y no es coña. ¿eh? Sí, sí, la religión de, del planeta palanganoide también, que también... Sí. Es, que es la única explicación lógica para que no se caiga el agua, que sea una palangana, ¿no? Claro. Pero bueno, que es igual, que es broma, pero vamos, que quiero decirte que yo no, no sé, no, yo no he escuchado la tampoco, tampoco. Pues bueno, no, nada chicos, más. llevamos ya un buen rato aquí, llevamos una horita aquí <coughs> charlando de, todas estas, de todos estos avances tecnológicos y sociológicos que se han trasvasado del ejército a lo civil, de lo civil al ejército, que se han mejorado, que luego se utilizan en la vida cotidiana y yo creo que vamos un buen ratico. Tenéis aquí datos para, para buscar en otros lugares. Es decir, todo lo que hemos dicho aquí es extensible, es decir, que lo podéis buscar y os podéis informar muchísimo mejor de lo que hemos estado hablando aquí, porque no hemos ido ahí a lo específico, sino a grandes generalidades. Pues, Cristóbal, gracias por haber venido, haber estado hoy con nosotros aquí. Es un que, no sea, que no sea la última vez no, que haya a veces. <risa> Que, que bueno, pues como siempre, gracias por, por venir. Nada, eh, un placer y nada, también un placer estar aquí con Paloma, la verdad, que me ha parecido estupendo esta esa sección ¿no? de las preguntas, es estupendo. Y que nada, que cuando quieras, Rafa, ya sabes, Muy en, bien. en tu casa o en la mía. <risa> en tu casa o en la mía. En tu casa <risa> o en bueno, la mía, da igual. Vale, mandar aquí un saludo a Sergio, eh. Sí, un saludo, un saludo a Sergio que eh, estará o estará viéndonos o nos verá después o lo llamaré yo y le diré, ¿nos has visto o no nos has visto? Ah, luego yo quiero ver cómo está. Paloma, gracias por, por este rato de, de ayuda y de estar aquí y la, y la cantidad de cosas que aprendemos. ¿eh? Madre mía, no, yo gracias a vosotros, porque yo hoy vamos, he aprendido cosas que no sabía. Un placer conocer a Cristóbal, un beso a Sergio y nada, cuando queráis yo os leo más preguntas, no tengo problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias Paloma. Y vosotros que estáis ahí, pues muchas gracias por haber interactuado también en las preguntas y haber estado ahí en el chat, que mientras hemos ido hablando he visto que también lleváis ahí un ambientito muy bueno charlando sobre todo lo que hemos estado hablando y sobre otras cosas que el, el chat a veces parece como una realidad paralela de lo que se está hablando, pero eso es importante porque vais interactuando. Así que muchas gracias a los moderadores, gracias a los amigos que nos habéis visto y a los que nos veréis. Si este vídeo creéis que es bueno de interés, pues nada, lo compartís, lo comentáis con otros amigos y sobre todo no olvidéis de comentar aquí abajo y de, sobre todo de darle al like. Así que gracias a vosotros dos y gracias a los amigos que estáis ahí. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.